Hola, bienvenidos al canal. Soy Rebeca Aldama y este video es básicamente para agradecerles a los 500 suscriptores que me siguen aquí en YouTube. Muchas gracias. Llegamos a este número y la verdad es que no lo esperaba. Estoy un poco sorprendida porque no he actualizado realmente el canal. Pero bueno, hay contenidos que espero que les estén sirviendo a muchas personas, como el de cómo subir tu podcast a Spotify a través de Anchor eh, si tú ya creaste tu podcast me gustaría que me compartieras aquí abajo en los comentarios eh, el link de tu podcast para poderlo escuchar también está el video de cómo maquetar un photobook con Smart Albums espero que les haya servido a muchos fotógrafos eh, que como yo no sabían cómo hacerlo y bueno realmente es muy fácil eh, están los videos de lentes espero que también hayan sido de mucha utilidad para ustedes al momento de, de tomar una decisión sobre qué tipo de lente comprar para sus cámaras Fuji. Eh, en este canal hemos repasado lentes de, de um, enfoque manual y de enfoque automático y de diferentes distancias focales. Entonces, también me gustaría saber si ustedes compraron un lente. Eh, eh, basando su opinión en alguno de mis videos. Sería eh, muy importante para mí saberlo. Y bueno, hay muchas personas que están interesadas en que se generen más contenidos sobre las cámaras Fujifilm. Hay dos videos específicos que, que han llamado mucho la atención. Es el de las simulaciones de Fujifilm, de dónde salieron y qué son. Eh, es uno de mis videos favoritos también. Y bueno, que espero que ese video les haya despejado un poco algunas dudas de cómo es que surgieron estos eh, perfiles de color que traen ya estas cámaras de la serie X y que pueden ser utilizados eh, pues en el revelado JPG eh, directo en cámara o a través del Lightroom o cualquier otro revelador digital que también ahí nos permite eh, manejar estas simulaciones. El otro video que creo que es uno de los que eh, más se ha posicionado es el video de eh, ajustes para mi cámara Fuji XT20. La verdad es que esta cámara fue mi primer cámara eh, de la serie X de Fuji y bueno, eh, Tenía tiempo que yo quería compartirles eh, estos ajustes básicos, pero bueno, han surgido más dudas a través de este video. Muchas personas me han escrito a través de Instagram y bueno, quería decirles que próximamente voy a estar lanzando una serie de videos que van a ser guías para configuración de eh, estos modelos, que es la XT20 y la XT30, que son las que yo tengo también quería decirles que, bueno, pues todo el contenido que han visto aquí de reseñas de lentes y de cámaras, pues bueno, nada es patrocinado. No me están patrocinando, Fuji no me patrocina, simplemente a mí me gustan mucho estas cámaras y bueno, es, es la razón por la que he decidido crear el contenido, porque no he encontrado mucho contenido en español referente a Fuji. Eh, la mayor parte del contenido es en inglés y la otra parte, que es muy reducida en español, es eh, en español de España. Pero pues no había nada así como que para Latinoamérica. Entonces esa fue una de las razones que me motivó a crear este contenido. Y bueno, también quería contarles por qué no he creado por el momento más videos. La razón ha sido que he estado un poco llena de trabajo. Eh, se reactivó la economía en México. Y bueno, este... Pues no he tenido tiempo de realmente de hacer videos, de planearlos, de eh, tomarme un tiempo para grabarlos. Pero espero que en estos próximos meses actualice más el canal. Tengo por ahí ya algunos videos detrás de, de cámaras eh, que solamente tengo que armar. Y bueno, también pues he andado un poco pensando en otras cosas desde que sucedió lo de... Amazon, los que me siguen en Instagram, pues obviamente se enteraron de que me enviaron unos hotcakes eh, en vez de una cámara y bueno, fue todo un rollo que tardé casi un mes en solucionar, pero bueno, tuvo solución. Eh, espero compartirlas en otro video un poco más sobre el proceso de cómo sucedió esto y, y cuál fue la respuesta de Amazon, cuál fue su postura y cómo fue que eh, se solucionó al final. Eh, también me cambié de casa no sé si han notado pero este lugar es totalmente diferente a donde hacía mis videos y, y bueno creo que todavía no terminaba de acostumbrarme a la luz que tengo aquí atrás eh, un poco al eco porque no tengo todavía amueblado al 100% pero bueno eh, en este video realmente estamos estrenando un softbox que está por acá y también un micrófono de solapa o lavalier eh, para mejorar la calidad de los videos obviamente porque en algunos videos se quejaron sobre el audio, en otros sobre la luz, etc. Eh, la verdad es que estaba haciendo videos más caseros eh, sin importarme mucho la edición pero espero que eh, subir un poco el, el nivel del canal y bueno espero también llegar a los mil suscriptores y también quería contarles sobre los presets que hay en mi página, en mi sitio web. Ahí los pueden comprar. Eh, estos presets son para usuarios de cámaras Fujifilm. Realmente los diseñan para eso. Los colores están establecidos para el tipo de archivo eh, RAW que manejan estas cámaras. No los he probado en otro tipo de fotografías, es decir, de Canon o de Nikon. O de otras marcas. Eh, simplemente los he probado con cámaras Fuji. Y funcionan bastante bien. También los tengo precargados en el celular. En Lightroom. Y bueno, si ustedes no saben cómo sincronizar eh, estos presets. También hay un video aquí en el canal. Sobre cómo sincronizar tus presets de Lightroom. No solamente en la computadora. Sino también en el celular. Eh, bueno, creo que eso es todo lo que les quería compartir. Y bueno... Darles una vez más las gracias. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Twitter, en Facebook y en Pinterest. Eh, me gustaría también conocer lo que ustedes piensan, lo que eh, les gustaría ver en el canal. Si pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios, estaría genial. Y bueno, no olviden eh, darle un like a este video y compartirlo con quien ustedes quieran. Nos vemos en el siguiente.